Bien, eh, ¿se escucha? Es muy importante saber eso. Sí. Okay. Bien, eh, primero que todo, eh, mi nombre es Alejandro Beris. Eh, voy a ser moderador de esta transmisión. Y eh, quisiera darle la bienvenida y el agradecimiento, en primer lugar, a todos los que están en este momento sumándose a la transmisión. Y contarles que lo que estamos haciendo en, este, en esta instancia es un, el lanzamiento online del libro Poesía chilena en dictadura y postdictadura. Para comentar un poco este libro y también la, la instancia desde la cual surge, tenemos tres invitados, eh, dos chicas, ¿cierto? Y, y un invitado que es también editor del libro. Eh, a quienes quisiera agradecerles enormemente su participación, Natalia Cisterna, Fernanda rea ¿cierto? Y Nelson Suíña. Eh, les cuento brevemente al público que se está sumando a esta transmisión que este, este libro, libro Poesía Chilena en dictadura y postdictadura es el libro que reúne algunas de las ponencias, ¿ya?, que se presentaron en la primera versión del coloquio de poesía chilena en dictadura y postdictadura, que se realizó en la Universidad de Chile, y que ya va, eh, digamos, ahora para el 2020, ¿cierto?, en su tercera versión. Eh, esto, estas ponencias que se publicaron en esta primera versión del coloquio, se reformularon, se adaptaron ¿cierto?, eh, para transformarse en, en artículos publicables, y esos artículos fueron reunidos en esta antología. ¿ya? Eh, por lo mismo, es, es también sumamente importante agradecer a la Vicerrectoría Académica de, de la Universidad de Chile, quienes eh, de alguna manera han hecho o sea, han sido partícipes de este proyecto y también um, han, han posibilitado su realización. Debemos recordar que este libro es, es ganador del Fondo a Estímulos para Proyectos Académicos de Estudiantes Postgrado de la Universidad de Chile. ¿Ya? Y, eh, mediante ese fondo se pudo realizar también el, eh, este libro como el segundo coloquio que se organizó en, en aquel entonces. Entonces, voy a leer la, eh, brevemente la reseña de, de los invitados, para luego dar paso a sus respectivos comentarios y... Participación. Fernando Rea, magíster en literatura latinoamericana y chilena de la Universidad Santiago de Chile, 2016, y licenciada en letras, mención literatura de la Universidad Andrés Bello. Cuenta con variada experiencia en el mundo editorial, la biblioteca CRA y el fomento lector. Actualmente estudia pedagogía para profesionales en la Universidad Andrés Bello, 2020-2021. Se desempeña como encargada de la Biblioteca CRA del Colegio Superior de, del Maipo, dirige el proyecto de fomento a la lectura País Lector y ha colaborado, colaborado en la Fundación Nicomedes Guzmán y la otra Liga eh, Fernanda es autora del artículo El paseo humada de Enrique Lin, Análisis de un espacio en crisis, que es el texto que aparece incluido en el, en el libro y que ella va a comentar y va a hablarnos un poco en, en el transcurso de esta transmisión, digamos. Nelson Zuniga, licenciado en Letras Hispánicas, diplomado en, en Edición y Publicaciones, y magíster en Estéticas Americanas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es candidato a doctor en Literatura por la Universidad de Chile y miembro de la Fundación Verso Libre. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales. Es autor del poemario La Esencia del Silencio, publicado por Gramagio Ediciones. Su segundo libro de poemas, titulado Alto Hospicio, será publicado este año por Cerrojo Ediciones. Es coeditor del libro de artículos Poesía chilena en dictadura y post-dictadura, libro sobre el cual estamos hablando Y, por supuesto, Natalia Sister. Eh, es doctora en literatura por la Universidad de Chile. Su línea de investigación son la escritura de autores latinoamericanas y la literatura chilena y latinoamericana del siglo XX, especialmente la conformación de los campos culturales. Cuenta con diversas publicaciones, entre artículos, capítulos de libros y libros. Entre sus publicaciones recientes destacan la primera edición crítica completa a la prosa literaria de Marta Brunet, obra narrativa, volumen 1 y 2, volumen 1 de cuentos, volumen 2, o sea, 1 novelas, perdón, y 2 cuentos, editado por ediciones Universidad Alberto Hurtado, El Estudio Crítico entre la Casa y la Ciudad, La representación de los espacios públicos y privados en novelas de narradora latinoamericana de la primera mitad del siglo XX dado por Cuarto propio En investigación ha dirigido y ha sido parte de distintos proyectos Fundesit y otros sobre el trabajo creativo e intelectual de autoras latinoamericanas y caribeñas de fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Entonces, eh, quisiera darle la palabra precisamente a Natalia, primero que todo darte la bienvenida, ¿cierto? Agradecer tu participación. Y quisiera que nos contara un poco... Bueno, quisiera primero contar al público eh, que se está sumando eh, que Natalia es, eh, fue una de las académicas que conoció este proyecto desde su inicio, cuando era solamente una idea, y desde, esta primera, desde esa primera instancia, digamos, eh, eh, ella estuvo ahí apoyando eh, la realización del proyecto, tanto del coloquio de poesía chilena en dictadura y postdictadura, como el libro que ahora estamos presentando. Entonces queremos que un poco nos cuentes eh, tu experiencia, tu, eh, tu relación con el coloquio y un, un poco el qué piensas del libro, eh, tus impresiones, lo que tú quieras ahí compartir. Bueno, eh, se escucha, ¿no? Sí. Eh, bueno, gracias Alejandro por tu presentación. Eh, gracias a la a las y los organizadores de este encuentro eh, por invitarme. Eh, estoy recontenta porque estemos lanzando un libro que de algún modo cristaliza un trabajo que han hecho ustedes eh, durante mucho tiempo, ¿no? desde el 2018, con los primeros coloquios primer coloquio que, que, que organizaron, como decía Alejandro hace un rato, conozco, tuve la suerte de estar coordinando el programa del doctorado en esa época, y por lo mismo fui a la fue la persona a la que se acercaron en primer lugar para poder eh, ver la posibilidad de concretar este, este coloquio. Eh, y bueno, el libro es un resultado muy, muy feliz, digamos, muy provechoso de, de ese trabajo de largo aliento, que estaba pensando hace un ratito que a falta de un espacio físico que de, de la facultad, ¿no? que no tenemos la facultad, no, no tenemos espacio donde encontrarnos, eh, qué bienvenido es un, un texto donde podemos, y esta instancia, ¿no? donde podemos conectarnos otra vez, eh, leernos, ¿no? vincularnos nuevamente a partir del, de la reflexión, el análisis a la, a la poesía chilena. Eh, con respecto al, al, al libro y su relación con el, con el coloquio, creo que el libro eh, de algún modo... Eh, cristaliza muy bien el espíritu del coloquio inicial, si, si mal no lo recuerdo, ¿no? Cómo se fue gestando y cómo se fue desarrollando a lo largo de estos años. Y ese espíritu siempre fue, tuvo vinculado a, a los estudiantes. En, en principio siempre se planteó así, digamos, y eso fue algo a destacar, ¿no? Que era un coloquio, un evento que, que estaba organizado por los y las estudiantes. Y los estudiantes que estaban a cargo siempre estuvieron muy muy preocupados de que esa autonomía se mantuviera, que si bien estaban muy eh, eh, eh, pendientes de todos los respaldos institucionales que obviamente podían, podían tener para gestar una idea de estas características que era necesario, eh, ellos necesitaban tener un, seguridad de que ese, ese respaldo no significaba que ellos iban a perder cierto control del, del, del, del evento. Y así se garantizó y creo que tanto Carolina, que coordinaba el magíster en aquellos años, ¿no? como yo que coordinaba el doctorado, eh, logramos, logramos asegurar eso y, y respetar esa autonomía, esa independencia. Una, una autonomía, una independencia que se materializó en, en diseños de afiches que ustedes mismos fueron gestionando, en las mesas que se gestionaron, en los invitados y invitadas, en el orden, ¿no? en las ideas que, que, que se fueron eh, instalando en cada uno de los tres coloquios que, que tuvieron lugar pero que nunca excluyó la participación de otras y otros, o sea, una autonomía estudiantil que al final se concretó en términos de mucha apertura, porque el coloquio siempre estuvo abierto a los académicos para que presentaran sus, a los y las académicas para que presentaran sus, sus investigaciones en ese espacio, a estudiantes o investigadores de formación, si se quiere, de otras casas de estudio y obviamente de la Universidad de Chile, eh, y también obviamente a poetas, ¿no? Eh, poetas que, que pudieron... Eh, eh, reflexionar sobre su actividad literaria, creativa, sobre la historia reciente de la poesía chilena, y también pudieron presentar su, parte de su obra eh, en recitales de poesía. Entonces en ese sentido fue un espacio muy rico, eh, muy intenso, y que se fue manteniendo y una de las características importantes eh, a mi modo de ver del coloquio, es que logró mantener la continuidad y el interés permanente de las y los convocados ¿no? y de un mundo académico y estudiantil amplio. Eh, y en ese sentido, creo yo que el, el libro recoge muy bien ese espíritu de diversidad, de intensidad, de amor por la poesía, por el estudio de la poesía, por analizar la poesía chilena en el marco del, del, de la situación política y eh, eh, cultural del Chile dictadura y postdictadura. No, no sé si, si ese momento... Lo... Está bien, digamos, dicho en términos muy, muy amplios, inicialmente. No, Agradezco mucho tus tu apreciaciones, eh, se entiende perfectamente. Y mira, a propósito del, de esta idea que tú planteas de autonomía, ¿cierto? Que se ve De autonomía estudiantil, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo se, eh, se manifestó, se fue concretando como una apertura, ¿cierto? Eh, uh -huh. Tanto al, al, al mundo específicamente académicos, eh, profesores y profesoras, ¿cierto? Eh, pero también se, se abría a estudiantes de pregrado. Eh, ese era un, un, un aspecto bien interesante que creo que tenía este coloquio. Y no solamente... Eh, eh, dentro de los invitados, cierto, había gente que, que estaba vinculado particularmente al mundo de la academia. O sea, eh, a veces había de hecho invitamos en esa primera instancia y en, el, y, y en los coloquios que se realizaron después eh, a investigadores independientes, lo cual creo que podía dar una cierto una, una apertura de esto que tú dices eh, a, a una autonomía, cierto, pero al mismo tiempo una autonomía con apertura eh, en, en, todos los, en, en todos los campos, ¿cierto? Y, y ese tipo de instancias. Ahora, a propósito de eso, me gustaría comentar un poco respecto al... A, eh, como académica, eh, y a propósito del, del colegio en sí mismo, si ¿sí que tú consideras que instancias como esta... Eh, son realmente necesarias eh, en el contexto de la investigación, en el contexto de la academia, considerando quizás dos puntos. El primero es que a veces el contexto de la academia tiende a ser eh, un poco más cerrado, ¿cierto? un poco más hermético, y eso a veces dificulta lo que hoy en día se conoce como impacto, ¿cierto? la generación de impacto de, de las actividades que se realizan. Y por otro lado, también, creo que también es cierto que el que las investigaciones sobre poesía, o el interés por la poesía, eh, quizás es menos desarrollado, eh, la, por ejemplo, en la Universidad de Chile, que, que otro tipo de investigaciones, como por ejemplo la, eh, la preocupación por, por el teatro, la narrativa, que es muy propio de la, de la Universidad de Chile, ¿cierto? Entonces, eh, de alguna manera... Eh, la poesía o el, la, la preocupación, ¿cierto? la investigación por la poesía, eh, e instancias como esta pueden ser quizás eh, apropiadas o, o importantes eh, para el desarrollo, digamos, o para el impacto que puede ir generando las actividades que se realizan a nivel de la universidad. No sé qué puedes pensar tú al respecto. Eh, sí, no, totalmente de acuerdo que... que que es muy relevante contar con espacios de este tipo, ¿no? y con espacios que se mantengan, ¿no? que no sean, bueno, a veces la mayoría de esas son son, tienen un, un momento, digamos, de, y no hay una continuidad, y, y lo, lo ideal es que hay una continuidad, ¿no? que hay un trabajo de largo aliento como lo que ha ocurrido ahora, ¿no? en ese sentido lo que pasa con el es muy, no es muy usual, no, no es muy usual. Es muy común, y eso es muy positivo también, ¿no? que haya tenido una continuidad. Eh, y bueno, el trabajo de, de investigación, ustedes lo saben mucho porque están en sus tesis, o han estado en tesis, ¿no? eh, tiene largos periodos de mucha soledad, de trabajo muy solitario, y como que uno se, se, se va enredando y se va de algún modo angustiando en las ideas que van floreciendo dentro de uno, y que va escribiendo, y que... Y, y a veces te va aislando mucho de, de tu entorno, ¿no? No, no voy a hablar solo del entorno familiar, sino de, de tus pares académicos, investigadores más jóvenes, ¿no? eh, investigadores que están también fuera de la academia. Eh, y en ese sentido, este tipo de espacios te permiten establecer otra vez, construir los puentes, ¿no? el diálogo con, con tus pares, eh, poder escu escuchar lo que están haciendo otras y otros en áreas afines a las tuyas, ¿no? Eh, y a veces no tan afines, pero que de algún modo te, te permiten leer desde otra posición tu propia, tu propia investigación cuando escuchas la investigación que está haciendo otro colega. ¿no? Eh, y en ese sentido, sin duda alguna, ese, este espacio de los, del coloquio, y obviamente la cristalización que, que ha tenido lugar en el libro, eh, genera un, un, un canal, un circuito ¿no? de comunicación, de contacto, de reflexiones permanentes eh, que son necesarias. Y también tiene mucha razón en el sentido que bueno, nuestros posgrados te no, han tenido menos cursos de poesía de lo que nos gustaría que tuvieran. Eh, sin embargo, creo yo que, que la, la perspectiva de análisis de la poesía que ustedes de algún modo han, han desplegado en este libro y, y, y también en el mismo espíritu del coloquio, en este sentido de pensar la poesía chilena no en abstracto, no, no como un evento de lenguaje, sino vinculado a un contexto político particular, porque es poesía chilena en dictadura y postdictadura no es poesía chilena, no más del último año, eh, ese enfoque ¿no? del diálogo con el contexto de producción, con la situación política, cómo la literatura se hace cargo, reflexiona desde su propia especi especialidad, una ¿no? especificidad de lenguajes, ¿no? sobre, sobre el mundo que, que, en, en el que está inserta, eh, son líneas que permanentemente están, están eh, eh, enriqueciéndose y trabajándose en distintos campos de investigación en los programas de posgrado de literatura de la Chile, tanto en el magíster como en el doctorado. Yo creo que el enfoque está, a lo mejor hay menos análisis a la poesía propiamente tal en los cursos, y eso es verdad, hay una falencia que tenemos, pero, pero ese enfoque es permanente. ¿verdad? Y creo que eso se despliega y se, y se materializa de manera muy evidente en, en este libro y en el coloquio, obviamente, ¿no? en todos los coloquios, en los tres independiente de que los objetos de estudio sean diferentes, yo, yo creo que tú misma te, te has dado cuenta que los, los temas de investigación o, o las líneas de, temáticas, ¿cierto? Son más o menos las mismas en el fondo. Sí, son sí. más o menos la misma preocupación, pero eh, enfocada, ¿cierto?, en, en objetos distintos. Claro, eh, el tema de la memoria, del cuerpo, ¿no? O sea, son temas que están recurrentemente, frecuentemente apareciendo a lo mejor en otros cuerpos textuales que se analizan, que claro. se estudian en los programas de posgrado, eh, y que obviamente están en, en, lo que ustedes ve, en el prólogo que, que, se, que ustedes escribieron al, al libro, se, se ve eso con claridad. ¿no? Claro que sí. Y bueno, a propósito del, del prólogo que tú citabas, eh, voy a dar el paso a Nelson, para que comente un poco sobre el, sobre el, el, el proceso de edición del libro, ¿cierto? Uh -huh. Quisiera contarles que Nelson, junto a Diego Alegría y Cristian Vidal, fueron los editores. Como bien les había señalado, eh, fueron ponencias que se, que se presentaron en el primer coloquio y que eh, se presentaron en este libro, ¿cierto? Se sumaron a este libro como, como artículos, ¿ya? Nelson, junto a, como les dije, junto a Cristian y a Diego, estuvieron a cargo de este proceso. Entonces quisiera un poco que nos comentes eh, cómo fue el proceso de recolección de textos, todo el proceso de, de edición propiamente tal, ¿cierto? Y cuéntanos un poco, un poco del, de la etapa del libro, ¿cierto? Eh, pormenores, algunos detalles que quisieras compartir que puedan resultar interesantes. Tengo entendido que hay una, una versión online, ¿cierto? Que también podrías comentarlo en el, en más adelante por favor perfecto muchas gracias Alejandro primero eh, aprovecho el, el turno digamos para saludar en primera instancia a todas las personas que nos están viendo no sé no yo no puedo ver cuánta gente es ni nada ni, ni quiénes son pero les mando un, un gran saludo y muchas gracias por estar eh, un día lunes digamos en esta, ...en esta transmisión. Aprovecho también de hacer extensivo ese saludo a Natalia y a Fernanda. Gracias por, por aceptar nuestra, nuestra invitación. Pasando un poco a lo que pregunta Alejandro, antes, antes que eso, eh, quiero mostrar el libro. Porque, eh, como ya se podrán imaginar, por razones eh, de la pandemia y todo eso... Este libro no alcanzó a ser distribuido cuando estaba pensado que fuera distribuido, que era en, desde marzo o abril de este año. ¿ya? Entonces, bueno, obviamente eso fue imposible, pero, eh, pero los libros están y están esperando el momento adecuado para su distribución. Y para quienes nos están viendo, les comento que, como este libro es producto de un fondo, interno de la Universidad de Chile, eh, las bases implican que eh, nosotros tenemos que distribuir este libro de manera gratuita. ¿ya? Entonces, eh, nosotros teníamos y tenemos todavía, por supuesto, contempladas algunas bibliotecas, qué sé yo, eh, que, que van a ser, eh, digámoslo así, beneficiadas con, con algunos ejemplares. ¿ya? Así que, si es que hay alguien que nos está viendo y que eh, o trabaja en una biblioteca, o conoce a alguien, o le interesa el libro, de alguna manera, que se comunique con nosotros, o que esté atento a nuestras redes, principalmente Instagram, que es donde comentamos todas las noticias. Entonces, cuando nosotros tengamos claridad de una fecha o un lugar donde se pueda presentar esto de manera presencial, incluso si es que tiene restricciones de aforo, eh, todo eso va a ser comunicado por Instagram. ¿Ya? Y las personas van a poder acceder a este libro de manera, de manera gratuita. Lo voy a mostrar de nuevo, porque tú estabas preguntando un poco por la cubierta. <risa> eh, la cubierta, eh, bueno, el, el diseño editorial, lo que implica por supuesto los, los, los textos del interior, la cubierta, el tamaño, eh, eh, encargarse de la imprenta, todo eso, corrió por parte de Gramagio. ¿Ya? Gramaje Ediciones, a quien mando también un, un, un fuerte abrazo, ahí al señor Eduardo Farías, no sé si nos estará viendo, ojalá que sí. Eh, Eduardo había trabajado previamente en un fondo similar, o sea digamos el mismo fondo pero otro proyecto eh, de estudiantes de la Universidad de Chile, por lo tanto ya conocía la mecánica, así que eh, decidimos seguir trabajando con la misma editorial. ¿Ya? De hecho, les voy a mandar un saludo, porque tengo el libro aquí mismo. Este libro, ¿sí? que bueno, tuvo, tuvo varios editores, no los voy a mencionar a todos, pero eh, también este libro fue súper importante para nosotros porque nos dio la pauta, nos, nos dijo que era posible, finalmente. ¿sí? La única diferencia eh, es que en ese libro que acabo de mostrar, que es el Somos, ¿cierto? Ahí además. Eh, la única diferencia es que estos son trabajos eh, creativos de estudiantes de la Universidad de Chile, ¿sí? entonces eh, nosotros más bien publicamos artículos y de, de gente de varias, de varias universidades, pero volviendo como a la, a la línea que estaba tratando, ya habíamos, Eduardo o Gramaje Ediciones ya tenía experiencia con, con este tipo de proyectos, así que nos inclinamos a trabajar con, con él de nuevo. Y, bueno, la cubierta, para comentarlo, no sé si se alcanza a ver, ya lo vamos a ver quizá más, con más detalle. Ustedes pueden ver las, unas siluetas, ¿sí? siluetas, siluetas para la gente que, que alcanzó a vivir algo de la, de la dictadura en Chile, tiene, tiene un sentido. Esa silueta eh, eran construidas de tamaño más o menos natural o un poco más grande que, que el natural, por las asociaciones de eh, familiares, de detenidos desaparecidos, ¿sí? Por esa razón, están ahí, porque ellos ponían estas, estas siluetas, especialmente la, la, la negra, que, digamos, el fondo negro con la silueta blanca, y pues lo ponían con los nombres de sus familiares. ¿ya? De hecho, eh, hay fotos, eh, qué sé yo, en, en la vicaría o en el paseo humada en lugares públicos de ese, de ese tipo, y por eso esa, esa silueta ingresa en este libro, ¿sí? porque, como bien decía Natalia, eh, el enfoque es de, de este coloquio es eh, bien contextual. Entonces, cuando nosotros decidimos que se, digamos que se iba a llamar coloquio eh, de policía chilena en dictadura y postdictadura nos estamos haciendo cargo también de un vínculo entre esas dos épocas, un vínculo que a veces es un poco borroso, pero que eh, como bien lo demuestra también el contexto actual, está marcado por una, por una injusticia de larga data. Entonces, por eso ingresa esa figura ahí a la cubierta. ¿sí? Entonces, eh, está, está ahí por, por, esa, por esa causa. ¿sí? Y bueno, con respecto al, al, al tema de, del proceso editorial, yo creo que eh, simplemente... Lo, lo puedo resumir en que eh, todo proceso editorial es largo, es <ríe> largo porque hay que ser muy detallista con los textos, ¿sí? sobre todo cuando se trata de eh, antologías, digamos, o, o, o textos que tienen diversos autores, ¿sí? porque en el fondo se trabaja con una sola persona, si eres editor de una sola persona, ya conoces más o menos su estilo, sabes cuáles son las correcciones, etc. Pero si vienen eh, varios, varios autores y autoras, el libro tiene que presentarse, eh, por ejemplo, en un sistema de citas, ya que esto es académico, ¿cierto? en un sistema de citas homologado. Todas las bibliografías tienen que ser eh, iguales, finalmente. Y ahí está ese, ese, ese es como el trabajo editorial así más fino, no, no, no, no nos vamos a... a a extraviar por ese camino, que sería un poco tedioso, digamos, pero lo puedo resumir eh, en, esa, en esas líneas, básicamente. Y no sé si, si, si, si, si quieres que muestre el, el recurso electrónico ahora o lo hago después, como tú me digas. Eh, yo creo que quizás podríamos hacerlo al final, ¿te parece? Dale, perfecto. Eh, le damos paso a Fernanda eh, para que nos cuente un poco sobre su experiencia y después eh, finalizamos con con la, la muestra del, del libro en su formato digital, que eh, ya está disponible para que se pueda hacer visita. Fernanda. Buenas tardes a todas y a todos, eh, y a todos también. Eh, bueno, eh, esta ponencia que se ve reflejada en el libro que hoy nos convoca, eh, está, es parte de un capítulo de una tesis que yo realicé para la licenciatura en Letras, que se llama... La ciudad cuatro miradas retrospectiva de Santiago en la poesía chilena contemporánea. Y uno de los apartados de esta tesis es la ponencia que eh, se llama El paseo humada Enrique Lin, análisis de un espacio en crisis. Y ahora que los escuchaba eh, conversar un poco sobre la, sobre la cubierta, la portada del texto y sobre las siluetas, eh, mencionar que eh, en este trabajo se habla de, lo, de los tópicos en poesía que efectivamente... Eh, son, digamos, un, un género un poco esquivo, no solo en la, en la academia, también en el colegio, eh, sino, sino enfrentamos un poco a la educación media, eh, generalmente se ve solo estructura el género poético y, y, y como que se tiende a, a dejar de lado la lectura de la poesía y... Y nosotros tenemos una tradición de poética súper rica y, y muy célebre en, la, en el escenario latinoamericano y, y, digamos, a nivel mundial también. Entonces, bueno, a, a propósito de las siluetas, mencionar que en Espacio humano el, el hablante lírico se presenta eh, con esta pregunta del ubisún, ¿no? ¿Dónde están? Y es, eso está, está presente en, en este trabajo homotópico. Pero básicamente, como para contarles a, a quienes están hoy acompañándonos, eh, este trabajo del Paseo Humada eh, es un ejemplo que da cuenta de un espacio en crisis dado por el contexto de producción histórico-político y social que se vive en la post y eh, en la, la poesía se presenta como una vía de escape. Eh, que logra enmascarar y cifrar un discurso crítico, cuestionador y doliente por sobre todo doliente y crítico, que responde a los cambios sociales en Chile después de la dictadura militar. Este discurso es perseguido y desaparecido por los mecanismos de poder y las instituciones públicas de la época. En este trabajo y por medio del análisis de texto y las ideas sobre el espacio y la ciudad propuestas por Michel Desertó, Mijail Bakhtin y Michel Foucault, se propone una lectura que busca responder a las interrogantes a cómo se manifiesta el espacio en esta obra estudiada, de manera sintética y a grandes rasgos también. Eh, y por medio de qué mecanismo se manifiesta esta crisis. Posteriormente se va a hablar y se va a proponer eh, los tipos de cronotopos presentes en el texto, eh, la representación de quiénes son, eh, quiénes, quiénes habitan este paseo humano, que, que por supuesto hay que mencionar hoy que este trabajo fue hecho antes del estallido social, eh, por lo tanto es una lectura que, que, que responde a otro contexto también. Eh, habría, y sería una reflexión muy interesante repensar ahora el Paseo Humada en, en este contexto de eh, pandemia, eh, covid y post-estallido social, porque efectivamente la resignificación del Paseo humano probablemente se vaya um, alineando con lo que propone Enrique Lin y es lo que se comenta en este trabajo realizado para el libro. ¿ya? Eh, el Paseo humano y este trabajo propone que es una, una heterotopía de paso y tránsito, eh, también una heterotopía que tiene el poder de yuxtaponer, en un solo lugar, los múltiples, los múltiples emplazamientos que se presentan en el Paseo de Humada, eh, en donde confluyen, digamos, una mixtura social que está entre la mendicidad, la élite y la clase media. Y de ahí se, se extrae una crítica bastante eh, tenaz respecto a, a esa sociedad que es la misma sociedad de hoy. Cuando Enrique Lihn dice Chile es, un, Chile es una gallina de cuatro patas, o también nos menciona en, en algunas en alguna entrevistas que me tocó investigar que Chile es un país de monstruos, en este, en este texto se puede observar. Y me parece que, que haciendo una, una relectura de este trabajo presentado ya hace dos años, con todo lo que ha pasado, uno eh, puede resignificar muchas cosas y, y me parece que ahora que, que converso un poco sobre esta ponencia, eh, este trabajo tomo, que no está concluido todavía, pero, pero sí hay una propuesta para reflexionar y escrito en fácil. La idea es que también lo, lo puedan entender los, to, todos los tipos de lectores. Yo siempre pensé que eh, escribir una, una ponencia o un artículo que se va a publicar tiene que ser entendible y aterrizado a, a todos los posibles lectores y lectoras que, que se acerquen a la poesía. Efectivamente, para, para establecer un puente con la obra. Pero considerando que la poesía es en sí un discurso muy complejo, entonces se agradece cuando la crítica de poesía eh, no lo es tanto, eh, o entiende un poco a, a aclarar o a, a dar luces. ¿Sabes que Me quedé pensando mucho en lo que dijiste respecto a, a este hecho no menor, de que tu... Eh, de que la, tu trabajo, ¿cierto?, lo escribiste en, eh, antes de, de octubre, ¿cierto?, de octubre del 2019, eh, lo, cual, lo cual es, es bastante decidor eh, en el sentido de lo, que, de lo que nos planteaba Nelson, ¿cierto?, de que... Eh, cuando, cuando nosotros decidimos hablar, en este, eh, nombrar este coloquio como coloquio de poesía chilena en dictadura y post-dictadura, ¿cierto? De alguna manera nosotros nos, nos hicimos cargo de, de asumir o afrontar esta relación de continuidad, ¿cierto? Entre estas uh -huh. dos épocas. Y no había ningún corte tan radical, ¿cierto? No había una separación. De alguna manera había, había una continuidad que podía, que podía eh, establecerse. Eh, a partir de diversos tipos de experiencias. Una continuidad en el dolor, ¿cierto? Una continuidad en las prácticas dictatoriales que seguían incluso en procesos propiamente democráticos, ¿cierto? Eh, década de los 90, inicio del siglo XXI. Entonces, al parecer, sucede que el, el, una de las cosas que más ha llamado la atención después del, de la revuelta social, ¿cierto? Después de la crisis social de octubre, es que ciertos íconos, de la dictadura, vuelven a aparecer, ¿cierto? ¿Cierto? Íconos de la lucha social, eh, de aquel entonces, vuelven a aparecer. Y parece que esta idea de continuidad no era tan teórica, ¿cierto? Mm. No, eh, no era solo de libros, era real, era real, se experimentaba, la gente lo experimentaba. Entonces, desde esa perspectiva, eh, recién hablaba de esta idea de resignificar el paseo humano, ¿cierto? Que más o menos lo que, lo que hizo Lina a través del, de este libro de Poesía. Eh, pero este proceso de resignificación es general, o sea, ha, ha habido todo un, un hambre, ¿cierto? Un interés por rebautizarlo todo, uh -huh. rebautizar las calles, renombrar una plaza, ¿cierto? Plaza Italia, Plaza Dignidad, eh, resignificar todo esto. Eh, de apropiarse nuevamente del con... espacio público. El espacio, recuperar el espacio público. Entonces, me gustaría saber un poco qué piensas de eso. O sea, ¿cómo de alguna, de, de alguna manera tú haces eh, dialogar tu trabajo? cierto este artículo que se publicó hace ya dos años, como lo dices, con eh, estos procesos que estamos viviendo ahora. Bueno, eh, la verdad es que es muy doloroso, porque, porque después de comisiones de, de, de restauración, comisiones de, de tratar de, de sellar una herida que teníamos como pueblo, como, como país, eh, estallido social, eh, para mí y yo creo que para muchas personas, eh, fue un shock volver a lo mismo, volver a las mismas persecuciones, volver a, a estos mismos intertextos que habíamos visto tanto en lo teórico. ¿ya? Eh, por lo tanto, yo, yo creo que, yo creo que es, un, es una resignificación doliente. Eh, lamentablemente, no hemos, parece, aprendido mucho de los errores del pasado. Y en ese sentido... Eh, me parece que, que este texto digamos que sigue, sigue muy vigente, eh, la misma crítica social, eh, político, económica que plantea el hablante lírico en la obra, eh, lamentablemente se ve todavía, yo, to yo todavía creo que veo al pingüino enardecido en, en, una, en una protesta, y, y además creo que ahora con los recursos digitales con los que contamos en, en el siglo XX, 21, eh, digamos que ahora podemos o pudimos ver digamos, esa crueldad eh, y ese abuso de poder de una manera mucho más patente y ya no tan testimonial como había sido antaño. ¿no? Entonces me, me parece que eh, respecto a tu pregunta, eh, yo todavía lo veo como algo que está ahí, está como una herida que lamentablemente abrieron. Y, y algo, algo que escuché eh, posterior al, al, al estallido social y con, digamos, con, la, con la solicitud de, del plebiscito, eh, que también nos hizo volver a, a otro, es como, es como si estuviéramos viendo como una historia circular, ¿no? como un, un capítulo de Dark que, que, que nos presenta a todos como personajes que, que estábamos en el pasado y que sufrimos las mismas cosas ahora, y, y, y me parece que... Eh, Respecto a eso, el, digamos que es una historia que se está repitiendo, lamentablemente. Eh, me parece que estamos recién empezando, porque si bien el, todo lo que pasó en dictadura y post-dictadura de alguna manera logró una conciliación o una reparación por parte del Estado, en estos minutos no hay nada. Hay muy, muy poco al respecto. Tenemos presos políticos, los tenemos hoy en, en, en el año 2020, eh, cosas que pensamos que no se iban a repetir. Entonces, me parece que a partir de esta ponencia, de esta lectura y del contexto en el cual estamos viviendo, eh, tenemos que repensar un poco hasta, hasta qué punto aprendemos de los errores del pasado y cómo nos planteamos nosotros eh, metas a futuro como sociedad. ¿ya? Y, y, y bueno, voy a retomar voy a una, una idea que tenía volando, que dice relación con con que se dijo que con, el, con este plebiscito se acababa, digamos, la transición. Me, me, me parece que, y espero que ojalá que después de este plebiscito seamos un, un, un, un Chile mucho más, eh, digamos, justo, justo con, toda, con todas y todos, eh, en, el, en, varios, en varios aspectos que, que lamentablemente retrocedimos nosotros en, en esta transición, que fue la privatización de absolutamente todo en este país. Eh, así que eso, La, eh, eh, y, y bueno, y hay un, hoy un poema de Enrique Aline en este paseo más que también está muy vigente a, a propósito del COVID, que es Muérete en una clínica particular, <risa> Muérete, miedo <risa> Y que es muy, también es como que yo leo Aline y lo, lo veo tan vigente, tan, tan crítico, tan doliente y, y sigue ahí, sigue ahí pese a todo lo que nos está pasando. Sin lugar a dudas, bueno, hay, también hay que considerar que el... Eh interesante cómo la figura de Enrique Lin no, nunca ha desaparecido de los trabajos de investigación, o sea, las uh -huh. tesis sobre, sobre Lin se siguen multiplicando, ¿cierto? Y yo creo que como tú dices, hay cierta vigencia en, en, en cuanto a este Lin político que aparece post dictadura y que se convierte en una voz fundamental, ¿cierto?, en el, uh -huh. tanto en el discurso intelectual como literario del país, sin lugar a dudas. Y a, mira, a propósito de todo de todo lo que tú planteas, eh, quisiera incluir a Natalia, eh, creo que eh, es importante aprovechar su presencia, y mira, eh, creo que de alguna manera todos coincidimos en que, puede que haya voces disidentes, está claro, pero creo que eh, mayoritariamente coincidimos en que, en que esta idea de, de dictadura y postdictadura Efectivamente, no es, no es una ficción teórica, ¿cierto? Es, eh, es real, la experimentamos, la sentimos así. Sentimos esa continuidad. Me gustaría que desde tu perspectiva, un poco de, hablando un poco desde de la perspectiva de la, de la teoría y la práctica feminista, ¿cierto? La teoría feminista, la literatura eh, de mujeres, ¿cierto? Eh, ¿Cómo ves esta, esta relación de continuidad? O sea, de alguna manera... Eh, eh, desde esa vertiente teórica, ¿cierto? Desde ese aparato crítico, eh, eh, ¿se puede experimentar o sentir esta, esta sensación de continuidad entre, entre épocas? Eh, bueno, en relación también a, a lo que decía la, la Fernanda, eh, lo que decía Nelson, ¿no? Creo que... No quería meterme en los terrenos de la poesía, porque dije que esos son terrenos que no manejo muy bien y soy súper cuidadosa, no meter las patas ahí, pero bueno, me meto igual, <ríe> ya fue. Eh, creo que es reinteresante pensar, como decía la Fernanda, o repensar no solo a Lins, sino la poesía chilena, ¿no? de los últimos años a la luz del estallido y lo que vino después. ¿no? Repensar, no, y no solo la poesía, sino la, la literatura chilena. ¿no? Repensar a la Diamela de repensar a Pedro Lemebel, las crónicas del MBL, repensar obviamente eh, a Fariña, a al la Elvira Hernández, ¿no? eh, a Zurita, ¿no? o sea, volver, a, volver a sobre sus corpus con esta mirada que tenemos, con este desde este contexto que, que, que se nos desató el año pasado. ¿no? Eh, creo que, y ahí establezco un ligero matiz con lo que decía Fernanda, no es que hayamos vuelto a lo mismo, ¿no? de algún modo, una suerte de ciclo, sino que creo que nunca salimos en realidad, eh, siempre estuvimos en una misma wincha, no y, y lo que pasa es que, eh, y eso lo, lo, creo que los pone bastante bien los chiquillos en el prólogo, ¿no? cuando hablan de la dictadura, no solo in, instaló un, un aparataje represivo feroz, sino también un modelo cultural, símbolos, valores, códigos, los cuales el otro, ¿no? que no sostenía los valores del libre mercado, era, era, era, era perseguido, era expulsado ¿no? del orden social, ¿no? era, era una, una figura amenazante, eh, en donde eh, se, se valoraba el éxito individual, y se desdibujaba y se desvalorizaba todo tipo de conexión, más bien de lazo afectivo, de construcción de comunidad, de, de lazo solidario entre los sujetos, el individuo estaba por sobre la comunidad, ¿no? el modelo neoliberal voraz que se instala acá. Eh, y tengo la impresión que, que la literatura chilena de las últimas tres décadas, sobre todo, eh, fue escarbando precisamente en esas áreas que este montaje pirotécnico neoliberal que se instala con la dictadura, y este aparataje represivo que se combinó bastante bien, ¿no? una máquina perfecta, aceitada, eh, escarbó precisamente en esas áreas que ese, ese aparataje trató de ocultar. ¿no? Eh, puso una lupa en esas zonas silenciadas y nos mostró ciertas áreas. Que, que el modelo, ¿no? Que el programa eh, dictatorial, ¿no? Eh, y que se fue perfeccionando un pro-dictadura, eh, quiso silenciar, quiso obviar. Eh, y en ese sentido, de algún modo, la, la, creo que la poesía, ¿no? Sobre todo la poesía, pienso, ¿no? Algunas crónicas de MBL también fueron capaces de anunciar esto. ¿no? Esto, este, esto de que no lo vimos venir. Bueno, la poesía yo creo que lo vio venir. ¿no? Lo vio venir de algún modo, ¿no? Eh, y nada, yo creo que sin duda, el, bueno, tú estabas establecer la conexión con el movimiento mujeres, el, el pensamiento feminista. ¿no? Tengo la impresión también, ¿no? la impresión, la convicción, en realidad que no habría existido este estallido en, las, en los códigos que existió en términos culturales, como se dio como se dibujó, si no hubiéramos tenido un movimiento feminista previo, con fuerza. ¿No? Y recordemos esto también, o sea, cuando el momento del estallido social empezó a desdibujarse y a caer un poquito, aparecieron las feministas, aparecieron las tesis y volvieron a levantarlo y fue un balón de oxígeno y Piñera no lo podía creer, ¿no? porque era como no, de nunca acabar, ¿no? Eh, y dibujaron una, una, una gramática y movilización de, de inclusión, porque estaban en, esa, en la Plaza de la Dignidad estaban todas las banderas, y eso era maravilloso, estaba la bandera Mapuche, estaba la, la bandera de las disidencias sexuales, estaban la, la, la, las distintas banderas del feminismo presente ahí, estaba toda la comunidad. no Por eso hoy en día plantear ¿no? una convención constituyente con cuotas tan precisas, en donde se excluya a los afrodescendientes, es... Es de una, no, no solo es bajo, sino que es, un, es, una viola, es una violencia, una agresión a lo que fue el estallido social. ¿no? Bueno, ahí le doy la palabra. Sí, Sin lugar a dudas. Eh, bueno, a propósito de lo que señala Natalia, eh, quisiera darle la palabra a Nelson. Eh, tengo una pregunta de Diego, eh, que aparece por redes sociales. Creo que para, para enganchar lo que, lo que se ha dicho. Eh, digo quisiera saber un poco sobre cuáles fueron las propuestas teóricas o los modos de lecturas más prominentes que se dieron en el que, en, que aparecieron en el libro ¿Ya? y esto a propósito cierto de lo que nos, nos decía Natalia de, de cómo eh, eh, la poesía de alguna manera cierto la literatura vio venir de, de alguna forma esto que, que iba que iba a suceder en el futuro eh, creo que no solo la literatura, o sea, eh, desde un punto de vista personal podríamos sumar que también la teoría en sí, o por lo menos la crítica literaria, la más aguda, ¿cierto? O más disidente, menos, menos conservadora, eh, de alguna manera también eh, vislumbraba un terreno donde podía suceder algo así. Eh, entonces, Nelson, eh, te doy la palabra, coméntame un poco al respecto, y también aprovechamos de que presentes el libro en su formato digital, ¿te parece? Ok. Y, bueno, primero que todo un saludo a mi compañero Diego, <ríe> que está en los Estados Unidos, así que también está en una situación bastante, bastante compleja por allá. Y, bueno, si, si, si, si entiendo bien, digamos, la, la pregunta hacia dónde va Diego. Y, podría responderle que básicamente desde el primer eh, desde la primera versión del coloquio se propusieron algunas líneas temáticas nosotros en ese momento éramos tres personas después pasó, después se amplió la comisión a cinco lo que bueno evidentemente fue muy bueno pero en ese primer coloquio eh, fuimos tres personas que tres estudiantes digamos que lo, que lo organizamos y eh, de alguna forma nos basamos un poco en la sospecha también, porque si bien es cierto, nosotros cada uno tenía más o menos su línea de investigación eh, dijimos ¿qué líneas podrían convocar eh, más? Y, y, y, y, y que la gente participara efectivamente ¿sí? no, era, no era el objetivo mostrar nuestros trabajos y, y cerrarnos a nuestras como perspectivas sino que la idea era como abrir y ahí empezamos de alguna forma a, a, a jugar con algunas ideas que tienen que ver con la poesía en distintas eh, relaciones. ¿no? Que está la poesía y política es evidente en, en el coloquio y es, la, es la, la línea que más mesas, creo, ha tenido a lo largo de, la, de las tres versiones. Pero también está, por ejemplo, poesía de mujeres, está también el tema de poesía e inmigración, Ahí tratamos de alguna forma de eh, convocar gente que estuviera estudiando no solo el fenómeno en la dictadura o en los 90 o en la década del 2000, sino cosas más recientes. ¿ya? Entonces, eh, o publicaciones que no son tan conocidas. ¿ya? En Chile, por ejemplo, hay, un, hay un, un montón, de verdad un montón de, de poetas migrantes de Venezuela. ¿Sí? Sí. Y salvo la gente que está en conexión ya sea con el mundo eh, poético o con el mundo editorial, ¿cierto? no sé si esos nombres, si esos trabajos se conocen fuera de, de esos espacios. Entonces también quisimos incorporarlo. Y tanto, en las, tanto en, en como línea de investigación, por ejemplo, donde se presentaron ponencias, como eh, en, en las lecturas de poesía que se hicieron. ¿Sí? o que se han hecho hasta el momento. ¿cierto? Hemos tenido eh, la suerte y el gusto de contar con poetas de Venezuela, de, de Estados Unidos, eh, de Cataluña también, con poetas mapuches, que también es otra, es otra línea que también quisimos eh, abordar. A pesar de que, por ejemplo, ninguno de los, de, los, de los organizadores trabajaba ese tema, dijimos que alguien va a interesarse, evidentemente, en presentar un trabajo en esa, en esa línea. Entonces, eh, hemos ido tanteando, hemos ido tanteando, nos, nos ha ido bien con unas líneas, eh, hay otras líneas que a lo mejor no, no convocaron tanto o, o, o terminaron fusionándose, pero lo importante para nosotros era abrir las perspectivas. Es decir, eh, yo creo que todos coincidimos en eso cuando, cuando optamos también por eh, postular a la Universidad de Chile, que en el fondo es eh, la posibilidad de plantear una línea de investigación, que no está todo dicho, no está todo cerrado, y eso, eh, digamos, eso benefició mucho la realización del coloquio, ¿sí? Entonces, eh, enseguida voy a mostrar el, el, el índice para que vean ustedes ahí la variedad que, que hay en este, en, este, en este libro, porque así como, como comentaba Fernanda, ¿cierto?, que es muy bueno que, que una persona que escribe tenga conciencia de que escribe para otro, ¿cierto? Eh, porque si escribe si uno escribe para sí mismo, no, no publica nada, digamos, pero si escribe para otro, hay un puente comunicativo que es necesario hacer. ¿sí? Entonces, creo que en ese sentido, el libro eh, tiene, tiene esa, ¿cómo decirlo?, esa característica. No es un libro lineal, yo puedo entrar por el, por el índice donde yo quiera cierto y las lecturas son complementarias. Eso, es super, eso también es súper interesante. Aquí nadie se puso de acuerdo para, para, para decir una sola cosa. Podemos encontrar incluso eh, información eh, un poco polémica entre los mismos artículos, y eso también, eh, eso también creo que nos agrada bastante. ¿sí? Como no, no tener una, una mirada unívoca, y, y plana sobre el fenómeno poético. Como también lo, lo decía tanto Natalia como Fernanda, es, es sumamente complejo y es sumamente variado. Entonces, eh, básicamente esas son las líneas. Si quieres puedo pasar como al, al, al recurso electrónico, ahí va a quedar creo más claro que, que solo lo, lo diga. Bien, voy a intentar hacer esto de nuevo, que es compartir la pantalla. Díganme ustedes si lo, si lo ven. No los veo, así que si alguien me habla... Ya, ¿se aún no Perfecto. Y a las personas que nos están viendo, si ustedes ponen en, en su navegador, portal de libros electrónicos, ¿cierto? De la Universidad de Chile, esta es la página a la que van a llegar. ¿ya? Aquí hay, obviamente, muchos libros. Si escriben poesía chilena en dictadura y post -dictadura, y presionan buscar, ¿cierto? Van a llegar... No Al se está lindo. viendo. No se no está viendo. No se ve la pantalla. Ah, ya. Gracias por, gracias por avisarme. Lo voy a intentar de nuevo. Voy a verlo de inmediato. Eh, algo me salté, me salté un paso, que es este, mira. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Ya, que yo no soy nativo sí. digital, por eso. <risa> <risa> <risa> Ya, entonces, eh, resumiendo la, lo que estaba diciendo. Eh, si ustedes buscan portal de libros electrónicos y en el buscador ponen poesía chilena en dictadura y postdictadura, van a encontrar el libro del que estamos hablando y van a tener varias alternativas. Eso es lo interesante. Tiene primero eh, los créditos del libro, ¿cierto? Donde sale la editorial, las palabras clave. Y, y esto es muy interesante, aquí el, el trabajo que hizo CICIP es muy bueno porque está el libro dividido en sus en sus secciones. Entonces, si a mí me interesa, por ejemplo, ver el artículo de Fernanda, voy directamente. ¿Cierto? Y lo veo ahí. ¿Cierto? Y sigo teniendo el índice acá al lado. ¿Verdad? Y lo interesante de esto es que, no sé si se escucha, pero... <risas> Tiene ahí incluso un, un efecto de sonido Perfectamente. del papel y todo eso. Puedo agrandar la, la visualización, ¿verdad? Puedo eh, hacer zoom, ¿verdad? Y es un recurso, creo, súper, súper valioso. Eh, ahí está el prólogo al que hacía referencia Natalia. También... Eh, creo que se mencionó eh, a Diamela Altit. Hay un artículo de Ana María Cristi sobre el capítulo 6, ¿cierto? De, de Lumpérica, ¿verdad? Está también Francisco Vega con un artículo sobre Ronald Key. También hay un artículo de Javier García sobre Soledad Fariña, hablando justamente de, de las poéticas del espacio, el, el abordaje del espacio o la recuperación del espacio o la lucha por el espacio, aquí hay una, hay una muestra de eso. Y también recuperando un poco lo que decía Natalia, este es, una de las, este es uno de los trabajos que proviene de una persona que en este momento, o sea, en ese momento cuando lo presentó, estaba en, eh, en la licenciatura, en pregrado, digamos. Entonces, también el libro recoge ese espíritu amplio, estudiantil. Tenemos el trabajo de Simón Villalobos sobre Elvira Hernández, el trabajo de Gonzalo Chuenque sobre Maja Vial, recientemente fallecido. verdad. También eh, sobre Gonzalo Millán, un trabajo de Valesca Solar. También el trabajo de Ignacia Barra sobre... Eh, Malú Urriola, ¿verdad? Y finalmente, de nuestra compañera Yesenia Chamorro, eh, en el tema, ¿cierto?, del, del cuerpo, en la escritura de mujeres, Carmen Berenger, Mari, Marina Rate y Elvira Hernández, ¿ya? Entonces, ahí hay una variedad, creo, bastante interesante de autores y autoras sobre eh, distintos temas en la, en la poesía reciente entendiendo ese reciente como un periodo relativamente extenso. Y antes de cerrar este recurso, eh, quisiera también agradecer al comité editorial, ¿cierto? que fueron las personas que eh, actuaron como, como pares evaluadores para esta, para esta publicación, ¿ya? que son Patricia Espinosa, Eduardo Barraza, Felipe Cusen y Sergio Vergara, que también ellos, digamos, eh, se pusieron al, al servicio de esta idea y bueno, resultó en este en este libro. Y no sé si tienen alguna duda o consulta para dejar de compartir la pantalla. Nelson, eh, disculpa, sí. que parece que hubo un problema en la, en la, al compartir la pantalla, creo que no, no, no, no, no se vio a todo el público, para todo el público. Lo vimos nosotros parece. Entonces, es importante comentar ah, que perfecto, esto se puede entiendo. ver en el, el, el chat de Facebook del coloquio de la Facultad de Filosofía. Perfecto. Eh, para, coloquemos después el link, ¿cierto?, para que la, el público pueda acceder y, de manera rápida. Perfecto. Y dice Álvaro que parece que se vio adecuadamente. Bueno, en, en el caso de que no se haya podido visualizar apropiadamente... Eh, obviamente, nosotros vamos a dejar ese, ese vínculo para que todas las personas puedan, puedan acceder. Esa es la idea de ese, de ese recurso electrónico. Perfecto. Eh, bien. No sé si eh, Fernanda o Natalia quisieran comentar algo más. Eh, a propósito de, de todo lo que hemos conversado el día de hoy. Yo, yo solo felicitarlos por la producción del libro y, y de la versión digital que está estupenda. O sea, no es el típico picante PDF que circula por ahí, ¿no? estamos frente a un, un formato a la altura de, de alguien que le gusta leer de manera digital, que puedes mirarlo desde cualquier tipo de dispositivo... Y muy amable por lo que vi de, de usar. Entonces, nada, felicitar el trabajo maravilloso que hicieron. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Ahí hay sí. que mencionar a la gente del sistema de bibliotecas. Que... Sí, hay la y a los chicos. Un trabajo impecable. impecable Así que... Nos, Nosotros sí mandamos un PDF. <ríe> Ellos hicieron el, el resto. Y, y importante que contaran con muy buen equipo de evaluadores y evaluadoras. ¿no? Eso también es bien. Un saludo para ellos también y ella. Sí. Bien. Eh, Fernanda, ¿te eh, ¿quisiera comentar algo? ¿Está todo bien? Sí, sí, felicitarlos y felicitarlas eh, por toda la gestión hecha. Eh, si bien este libro es el primer coloquio yo sé que han hecho más coloquios, y, y, y aguante, o sea, sigan con, con este tipo de instancias, sobre todo pensando en que a veces no hay muchas, digamos, plataformas para, para reunirse, a hablar sobre poesía, y sobre todo porque este es un contexto súper delimitado y específico, y, y nos hace falta seguir reflexionando sobre el tema, eh, y nada, lo felicito, espero que haya muchos coloquios más y que nos volvamos a ver en presencial y, y podamos disfrutar de, de ponencias como, como antaño. Muchas gracias, ojalá se pueda pronto. Confiamos que sí. Como comentaba Nelson, ¿cierto? la idea es que esto se puede hacer más adelante, ¿cierto? realicemos el lanzamiento del libro de manera presencial. Y, obviamente, eh, regalar allí las copias, algunas copias físicas de invitados, que sería lo ideal. Sin duda. Y, como dice Fernanda, la, la idea es que este proyecto continúe. Cada año se ha ido fortaleciendo más. Eh, bueno, este año tuvimos la, el inconveniente del, de, de la pandemia, ¿cierto? Un, un inconveniente, no menor. Pero pudimos, pudimos sortearlo bien haciendo el coloquio de manera online. Y resultó bastante exitoso, eh, fue, muy, fue muy bonito la experiencia y notió también el luces o abrió caminos, ¿cierto?, para otras modalidades que, que se puedan realizar a futuro. De hecho, por ahí tenemos con Diego y Nelson, ¿cierto? Eh, bueno, con todo el equipo, a quien también enviamos un cariñoso saludo, eh, de lograr hacer eh, más adelante el, un coloquio permanente. Que el, en donde ¿cierto? se pudiesen realizar actividades permanentes durante todo el todo el, todo el año, ¿ya? incluyendo la actividad principal que sería, que sería la, el, el coloquio que realizamos en, en el mes de octubre. Bien, eh, no sé si se escucha bien, yo tenía problemas con la conexión. Sí, se oye bien. Bien, entonces, eh, en nombre de los organizadores del coloquio, ya del, del comité organizador, primero agradecemos enormemente la participación de Fernanda y Natalia, eh, agradecemos su tiempo, sus palabras, eh, el cariño, ¿cierto? Eh, agradecemos también a todo el equipo técnico que está detrás de esta transmisión en vivo, eh, también, ¿cierto?, al a La Universidad de Chile en general, ¿cierto? Por abrirnos las puertas y el espacio para poder realizarlo. Y, y eso, eh, agradecido, ¿cierto? Esperando que pudiesen, que pudiésemos más adelante tener otras instancias para hablar de este libro, ya estaríamos finalizando esta, esta jornada. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Oh, gracias. Chao, muchas Chao, gracias. Que estén bien. Chao. Que estén muy bien.